Venezuela Tres colores son mi bandera El amarillo de tu riqueza El azul del cielo Y el rojo que corre por mis venas Siete estrellas Que nunca dejan de guiarme El corazón iluminarme Que siempre hay un motivo para volver a Venezuela Bajo tu cielo yo crecí Esa noche de estrellas que yo oí Esa luna llanera Llena de magia que me dejas sin dormir Entre tus playas yo aprendí Que tus amores dejaron huellas en mí No hay razón para dejarte Pues te llevo a todas partes Yo quiero ver el dolor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 Son tus mujeres que a mí me prueben el piso Con tu sabana llena de historia donde logramos tantas victorias Por esa gente que todos los días sale A defenderte sin que importe lo que pase Los que se fueron yo los llevo aquí conmigo En la memoria de lo que ya hemos vivido Venezuela, tres colores son mi bandera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 Para volver a